Continuamos con el tema anterior, ahora empezamos con la España Romana, Conquista Romana y Romanización. Comenzamos. Se conoce como Hispania Romana al periodo histórico por el cual los territorios de la Península Ibérica formaron parte de la cultura romana. Los romanos llegan a la Península Ibérica movidos por un enfrentamiento con los cartagineses. Es la conocida Segunda Guerra Púnica, en la que Roma raciona entre el asedio de Aníbal y Sagunto. Un año más tarde, en el año 218 a.C., Roma entra en batalla con Cartago, de nuevo por tener una parte del Mediterráneo dominada. En esta ocasión, perdieron los cartagineses y Roma decide iniciar el proceso de conquista de lo que posteriormente pasará a denominarse Hispania. Fueron más de dos siglos de cruentas batallas con los indígenas, celtíberos, lusitanos, astures, cántabros, etc. Las más relevantes fueron las guerras lusitanas, con su líder viriato, asesinado y derrotado, y el asedio de Numancia, poblado que resistió más de 20 años a los ataques. Durante todo este proceso se inicia la denominada romanización, que no es más que la asimilación de la cultura romana en todas aquellas zonas conquistadas por Roma a través de su lengua, cultura, tradiciones, instituciones y costumbres. Hispania romana, romanización y administración territorial. Desde el punto de vista político distinguimos tres etapas históricas en el imperio romano. Monarquía, desde la fundación de Roma hasta la expulsión del último rey etusco. La república, hasta que Octavio Augusto se convierte emperador. Imperio, hasta la caída del imperio romano. En cuanto a su administración, todo el imperio romano estaba dividido en diferentes territorios, llamados provincias, que eran gestionadas por la figura del pretor o cónsul, dependiendo de la importancia del territorio. En tiempos del Imperio romano, el emperador Augusto dividió el territorio en tres provincias, Tarraconensis, Lusitana y Baética. Y a finales del siglo IV, después de Cristo, promovido por el emperador Diocleciano, asistiremos a la creación de tres nuevas provincias hispanas, Galaecia, Cartaginensis y la Baleática. Por otro, por lo tanto, llegamos a encontrar a finales del siglo IV un total de seis provincias con un alto grado de romanización. Hispania romana, sociedad y economía. Muchos de los soldados que lucharon en la invasión de la península ibérica se vieron recompensados con tierras. Esto provocó que se consolidara una élite social hispana que ocupaba los cargos políticos más relevantes. En la sociedad romana distinguimos dos grandes grupos, los ciudadanos. Encontramos los patricios y los plebeyos. Los patricios eran los descendientes directos de los fundadores de Roma y poseían derechos civiles y políticos. Y los plebeyos eran ciudadanos que se habían establecido en Roma y solo disfrutaban de derechos civiles. Los no ciudadanos. Aquí nos encontramos con los libertos que eran antiguos esclavos que habían sido liberados, los clientes que eran libres pero mantenían una dependencia jurídica con un señor y por último los esclavos, que no tenían ningún derecho, pertenecían al Estado o a un señor y son el motor de la economía. La base de su economía se basa en lo que denominamos trilogía mediterránea, trigo, vid y aceite, oliva olivo, siendo de una alta calidad y proporción. Los romanos también introdujeron nuevas técnicas de cultivo, como fue el regadío, la extensión del uso del arado, animales de tiro o el barbecho. Fin del Imperio Romano, Bajo Imperio. Llamamos Bajo Imperio el periodo comprendido entre el 193 d.C. y 476 d.C. Este periodo está caracterizado por la lenta y dolorosa caída del imperio, provocada por epidemias, crisis económicas continuas, mala gestión administrativa de un vasto territorio y las continuas conquistas de los pueblos. Las ciudades fueron las más afectadas y las familias ricas, junto con sus pequeños ejércitos, deciden marcharse al campo y refugiarse en las villas, que es una vivienda rural que era el centro de una propiedad agraria. Asistimos, pues, al proceso de ruralización de la sociedad hispano romana y al inicio de lo que se conoce como feudalismo. En este contexto tenemos que destacar la llegada y expansión del cristianismo en la península ibérica. Una nueva religión que creía en la salvación eterna. En sus inicios, sus seguidores cristianos fueron perseguidos y asesinados hasta el año 313 después de cristo Que el emperador Constantino promulga el edicto de Milán, lo que significa que se dejaba de perseguir a los cristianos. Y aquí terminamos con este apartado.